Me llamo Flora Singer, soy docente de la Facultad de Psicología y voto por no a la baja. Entiendo que es un tema complejo, multicausal y que amerita un encare integral.